Hablemos sobre ilustración. Estos son unos meses muy movidos para mí. Ando acoplándome a los nuevos cambios. Entre eso está el último speedpaint que subí. Está, los dejo por aquí, en algún lado. Donde pinté y creé a mi Twitch persona. No sé si es Twitch persona, stream persona. Avatar de Twitch. Y con lo que me cuestioné sobre el estilo utilizado en ella. Y es que sucede que he estado muchísimos años intentando despegarme de la escuela del manga. lo que me refiero con ello es que básicamente lo que me impulsó a dibujar y le pintó de colores a mi adolescencia fue el anime y el manga. No sé si es igual con todos, pero al menos yo reforcé lo que ya hacía desde niña intentando recrear lo que veía en el anime. Haciendo eso realmente siento que aprendí muchísimo. Pero ya entrando en la universidad, la buenísima idea que tenía fue cambiando de forma. Lo que pasa es que cuando estudias una carrera relacionada con las artes gráficas, muchos profesores te van a decir que el manga es basura y que si llevas trabajos con ese estilo, pues tendrás un enorme cero. Y es que realmente no lo dicen por un completo y profundo odio hacia el estilo. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el estilo no solamente tiene que ver con el rasgo y la forma con la que estás diseñando un personaje, en cuyo caso en el manga tiene esta característica de los ojos grandes y facciones delicadas. Hay que tomar en cuenta que dependiendo del estilo del manga los rasgos, expresiones, líneas y demás también varían, pero de por sí lo fundamental son los ojos grandes y las facciones poco marcadas. El estilo también viene marcado por la ejecución, el uso de colores y cientos de otros factores. Es entonces que con esa presión de tener que buscar tu estilo propio, comienzas a hacer garabatos. Y de ser necesario, comienzas a buscar referencias. Lo cual, en cualquier ámbito, y es lo que he aprendido con la arquitectura, las referencias son una parte muy importante de tu formación. Y bueno, la cuestión es que por mi parte, justo antes de empezar a estudiar arquitectura, yo ya había encontrado lo que yo diría que sería mi estilo propio. Que para ser honestos nunca me super encantó. La cosa es que me gustó usarlo porque me facilitaba mucho la vida. Sobre todo para los mini cómics que hice. Pero al final no llegué a utilizarlo demasiado. Sobre todo por el tiempo que tenía ya limitado por la universidad. Y bueno ya nuevamente para lo que fue el año pasado. Quise volver a explorar y dio como resultado esto. Que finalmente me agradó un poco más que lo anterior pero que nuevamente no he tenido el tiempo de utilizarlo lo suficiente como para apropiarme de ello. Sin embargo, diseñando los emotes para el canal de Twitch de mi novio, volví a apoyarme en el estilo manga, en este caso en específico los chis. Pues resulta que este estilo permite que las expresiones sean más llamativas, dinámicas y sencillas de dibujar para prácticamente cualquier rostro. Y pues en este caso a los aspectos más llamativos de Arle, son el cabello largo y la barba con lo que este estilo ayuda un montón sobre todo para dar expresión a la boca yo incursioné en Twitch hace poco y pensando sobre el público al que quiero llegar determiné que el manga sería mi aliado a la hora de la decoración de mi canal pues entre las categorías de streaming las categorías de juego está el muy amado Kenshin Impact cuya influencia también se puede notar en el uso de las constelaciones de Big Three inspirado en Paimoncita Bebé y bueno, como conclusión, desde mi muy humilde punto de vista, lo mejor que un aspirante ilustrador puede hacer por sí mismo es basarse en muchas, muchas referencias, ver muchos estilos, ver lo que hacen otros ilustradores y aprender. Es lo que he aprendido con la arquitectura. Y bueno, YouTube Videntes, eso es todo. Gracias por ver y nos vemos luego. Bye bye.